Chau amichis de Fisi Más da Pablo para el giorno de hoy. He portado 13 ejercicios para mejorar tu performance. Si tú juegas calcio, palabolo, básquet, palamano, tú te es por de movimiento de, de anticipaciones. ¿Qué que es mejor que hacer estos ejercicios pliometrici? Que son ejercicios pliometrici? son ejercicios dinámicos a alta velocidad que construísen fuerza explosiva, los músculos se contraen y se alungan generando una potencia máxima. Por cuello. si tú aplicas estos ejercicios que son uno de base a tu a tu vas a mejorar tu performance. Piano piano piano piano vas a lograr tus objetivos. A estos ejercicios tú le puedes modificar el tiempo aunque si son ejercicios de salto, tú puedes colocarlo más alto más alto, dependiendo de tus condiciones físicas. Lo importante es iniciar piano piano. No dimenticare que hacer un buen riscaldamiento es fundamental para evitar que nuestras articulaciones se fachen mal, hacer buen estrecho, hidratarte bien y al menos hacer estos ejercicios al menos de dos. A tres vueltas a semana, tú te lo ayunyes a tus performa, a tus ejercicios que tú haces en la tu escuadra o que tú haces en casa. Ok, se inicia.